a todos ustedes bienvenidos al primer encuentro de mujeres empresarias y jóvenes, experiencia y juventud de siempre, organizado por el CSEC Capítulo Puchoacán y la vicepresidencia de Jóvenes del Consejo Agroalimentario de Puchoacán en conjunto con la Universidad Vasco de Cuba, y los anfitriones de este encuentro. También le damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de las redes sociales con la señal de la fanpage Capítulo Michoacán, Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. A la nosotros nos permitiremos presentar a integrantes del presidio e invitados especiales. Segundo, de los otros, el maestro Dracoro Carrera Pagos, Presidente Nacional de los Consejos Agroalimentarios de la República. Y a señor Fernández. También nos acompaña el ingeniero José Antonio de Jiménez, rector de la Universidad Máscara de de Córdoba. También nos encontra con su presencia el presidente del Consejo Comunicador Empresarial del Estado de Michoacán, el ingeniero Raimundo López. -López, -López. La presencia del señor Carlos Sofía García, presidente del Consejo Agroalimentario del Estado de Michoacán. El señor de la presencia del vicepresidente de Cortes del Consejo Agroalimentario del Estado de Michoacán, el maestro José Luis Pérez Morales. También nos nuestra Cintia Rodríguez Morales, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Master de México. De igual manera, agradecemos la presencia de la licenciada Dulce Mada Vázquez, Presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad. De la presencia de la maestra Raluca Herrera, secretaria del Colegio. Bienvenida de mi vida, el la de hoy, presentación del presidente municipal, Alfonso Martínez Altaza. También nos da gusto darle la bienvenida a este ver, la maestra Susana García Ramírez, secretaria académica de la Universidad Vasco de Cuba. Seguida los nosotros la maestra Juliana Vázquez, secretaria administrativa de la Universidad Paste de Cuñada, Campos Apararia. Les dejamos la presencia de mujeres de líderes, presidentas y representantes de Cámaras y Organismos empresariales. Al maestro Jacobo Cabrera Palos eh, Presidente Nacional de los Consejos Agroalimentarios de México Gracias licenciado maestro por estar con nosotros La licenciada María Lombra Y el señor Fernández También comisionada de vinculación y Relaciones Públicas Del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias En representación de la licenciada de Muchas gracias por acompañarnos en el día de nosotros A mi muy, muy buen amigo Raimundo López Gracias también por acompañarnos Presidente del Consejo Coordinador de Empresarial del Estado de Michoacán es un honor que estés con nosotros, eh, señor Carlos Alfuá Carceo, ¿sí? eh, presidente del Consejo de Agroalimentario del Estado de Michoacán, también gracias por acompañarnos. Eh, el maestro José Humberto Martínez Pérez, también muy buen amigo, vicepresidente de Jóvenes del Consejo de Agroalimentario del Estado de Michoacán, gracias por acompañarnos. Maestra Cintia, gracias por la organización de este evento con eh, el Consejo Coordinador de Empresas Empresarias, el Licero Dulce Nava, gracias por estar con nosotros, eh, la maestra Valuta Herrera del Ayuntamiento de Desarrollo Económico de Vietnamito, muchas gracias, la Licero Lidia Nava, vicepresidenta nacional de Copalmex, de Desarrollo Social de Copalmex, muchas gracias por acompañarnos también y pues damos a todos la bienvenida a esta Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad Vasco de Quiroga. Eh, se autoconceptualiza como una, una universidad de la sociedad esta institución es de la sociedad y tratamos de seguir los pasos que nuestro fundador espiritual ha pues, realizado que es Vasco de Cuba yo creo que él en su actitud fundacional de este estado eh, con toda la actividad que realizó por supuesto que también tenía una actividad una, una actitud empresarial porque el empresario tiene que pues, tener ciertas cualidades, ciertas actitudes de esperanza, de seguir adelante, de encontrarnos como si merecen haberme estimado del mundo para poder lograr los objetivos que se plantean. Y yo creo que este día, pues, también celebramos con mucha alegría y agradecemos el que se nos tome en cuenta como universidad para realizar este tipo de encuentros de vinculación, este encuentro de mujeres esperanzarias y jóvenes experiencia y juventud que trasciende verdaderamente trasciende muchísimo porque estamos tratando de unir lo que es el sector empresarial jóvenes, el sector público eh, las universidades los docentes para encontrar caminos eh, pues de mayor desarrollo para nuestro estado y quiero también comentarles que la universidad en este momento histórico en este semestre pues está también realizando algunas actividades que creo que pueden abonar muchísimo a todo este desarrollo empresarial y por supuesto también enfocado a lo que es el desarrollo de, la, de las mujeres empresarias que desde mi punto de vista luego no direccionamos nosotros los varones y les pido una disculpa sin digo algo más de antemano a nuestras compañeras mujeres pero quiero decir que eh, sabemos que las mujeres tienen una gran responsabilidad y tienen un gran trabajo que realizar y tienen una vez mucha una, una carga mucho más pesada que los varones y aún a pesar de eso Qué testimonio tan grande nos están dando el día de hoy con esa actitud de querer seguir, de salir adelante y, y desarrollar una empresa, las que ya lo no están haciendo con su testimonio y las que están también arrastrando a las jóvenes para que tengan ese, esa disposición. En esta universidad, quiero decirles que la mayoría de los cargos eh, administrativos, yo diría ustedes, también está aquí en nuestra secretaria académica, la visada Susana, pues es mujer, la secretaria administrativa de UNPER, y pues a veces los paramos somos una bonita entre las mujeres pero porque también tienen una gran actitud de trabajo y una gran actitud de servicio, y yo creo que eso se tiene que reconocer. Yo les pido que nos enseñen también a nosotros como varones para seguir adelante con ese ímpetu, que yo creo que tiene mucho, mucho valor. Y les comentaba que la institución, estamos el día de ayer precisamente se entregó, eh, se terminó la visita de la acreditadora de nuestra Escuela de Comercio Internacional y ahora estamos a la espera del dictamen para saber si estamos acreditados o no en nuestra escuela hace una semana se, se terminó la visita de la escuela para la acreditación con fines de acreditación de nuestra escuela de gastronomía también que en un momento nos están eh, comentando algunos temas acerca este de la gastronomía y, y estamos también ya esperando el dictamen de esta acreditación serían las dos primeras escuelas tanto en comercio internacional como en gastronomía en el estado mexicano que tienen una acreditación de calidad eso es muy importante para nosotros. Y esto se suma a, a nuestras escuelas de contabilidad, de administración, de mercadotecnia, para que la facultad de ciencias económicas administrativas que cabeza la, eh, eh, eh, la maestra Cintia, que está aquí con nosotros en el presidio, sea la primera facultad de las universidades que esté acreditada de forma completa. Y eso pues es un mensaje que para nosotros nos implica mucho esfuerzo. También implica una inversión económica, pero queremos aportarla mejor en la formación de los jóvenes para nuestro Estado. Y quiero que los, pues este, que los empresarios, las empresarias, tomen en cuenta estas actitudes pues, de trabajo que están realizando nuestros entes, los docentes, nuestros directores, para que asumamos, como en este encuentro se está haciendo, con más fuerza todavía, la mayor vinculación que se necesita para encontrar mecanismos de desarrollo eh, entre la academia, los empresarios y el sector público. Pues, comentarles eso, hace unas semanas también, en nuestra semana de aniversario, estamos eh, dando a conocer que estamos por iniciar algunos proyectos de infraestructura aquí en el campus, queremos seguir creciendo como universidad, queremos abonar también a las otras carreras que forman que parte de nuestra institución, algunos pendientes que tenemos de construcción y ya saben también ustedes dándose cuenta de estos avances que estamos teniendo en favor de la sociedad. Todos los remanentes que se tienen en la Universidad de, de Quiroga, se reinvierte en la misma universidad. Y bueno, pues solamente darles a conocer eso, felicitar nuevamente a los organizadores, agradecer que tomen en cuenta la institución y felicitar a todos por este evento tan importante que está realizando. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, señor director. El primer punto es la intervención del ingeniero Martín Valero Segura, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán. Buenos días a todas, a todos. Pues muchísimas gracias eh, a todos los presentes, compañeros, compañeras. Yo quiero empezar especialmente por agradecer a la no presente, pero tan líder y amiga, Morales, que es la líder de las empresas empresarias en el Estado de Chacar, hoy lo presentado por la Muchísimas gracias que eh, Evo eh, Santón gracias a todos a Carlos eh, eh, no quisiera nombrar a todo el mundo para no ser tan repetitivo pero pues, reconozco la presencia de todos eh, los representantes y líderes empresarios y empresarios pero sobre el día de hoy eh, quisiera, Un pequeño mensaje y un ánimo en honor a este encuentro de mujeres empresarias y jóvenes. Eh, como lo dijo ya nuestro amigo eh, yo creo que la mujer hoy en día lo reconozco y en hechos, en mi propia empresa, tengo más afluentes que los equipos de mujeres, es más en Dentro, y la sociedad que llevado es de la que es más productiva y el mango un poquito fuerte, pesado, pero somos mujeres, entonces en todas las áreas ya nos están ganando y la verdad es el reconocimiento, entonces hoy somos, hoy somos los que pedimos que no nos abandonen, necesitamos no estar separados, eso sí, porque unidos somos fuerzas y sin reconocer ese eh, equipo De jóvenes empresarias, es, eh, de, esos, de esos jóvenes empresarios de hoy eh, que puedan participar, que el concepto sus esos 150.000 empresas, eh, decirles que son desde la micro hasta la más grande, que aquí están entre cuatro cámaras y organismos, eh, y que eh, hemos platicado a de los sectores de hoy, a alguien que está muy activo, como padre es un anda yo les puedo trabajo que está haciendo eh, también eh, a como, y, y desde luego el golpe de Martín, es que la muchas ganas y se ve un gran equipo. Yo quisiera reconocer pues, desde ese escenario por el campo, la agroindustria pero hay otras 33 ramas más en el consejo de empresarial que tienen las puertas abiertas para trabajar eh, para trabajar en equipo con estos jóvenes eh, es el presente futuro del importante y como decía todo vamos a el cómo sigue eh, hecha por hecha paréntesis eh, por ahí hay muchos otros libros que se han conocido y a lo mejor les algún un pequeño mensaje. Voy a responderle unos eh, 20 libros para que los libros, los estoy eh, no, saben llegar han llegado eh, para que se los entreguen, porque no me quiero meter ahí, simplemente yo los eh, regalo para los jóvenes o alguien que quiera entender un poco la filosofía de cómo sí y que quieran motivarse, porque también quiero contarles eh, rápidamente, que eh, no quisiera mezclar mi vida personal o por algo así, pero lo que pasa con la intención de un mensaje. Yo tuve como inventos a páginas de hacer la empresa. Entonces no se eso, no se está Entonces se levanten, que se le Si se le de a intentar de Dios, como a la gente de Marte, miran, yo estoy con el futuro y allí quiero ser más importante. Ese sueño no me suena. Ese sueño trae a mi vida. representantes de organismos y asociaciones, jóvenes, académicos, estudiantes y maestros, emprendedores y ejecutivos de los diversos medios de comunicación que nos acompañan. A nombre del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Capítulo Michoacán, y nuestra presidenta Lupita Mirárez López, esta reunión da nuestra más... So <laughs> Y experiencia. Mi chofer cuenta con la lengua de todo, dispuesto a sumar las empresarias del Consejo Coordinador, mujeres empresarias del país. Saludos con mucho gusto estar con ustedes. La verdad es que no queremos hacer el acto protocolario mucho más largo, pero ya que te hayan conoces la voz voy a hacer unas reflexiones muy breves y muy rápidas. La primera a decirles que durante mucho tiempo eh, el consejo coordinador dejó de lado tanto, tanto a las mujeres como a los jóvenes. Sin embargo, eso ha cambiado el día de hoy gracias a la visión de empresarios como el tal mundo, como el señor Carlos Ochoa, como el maestro José Así es que les agradecemos que tengan esta apertura para quienes estuvieron ausentes durante mucho tiempo en el estado de Michoacán. Hoy los jóvenes somos parte del desarrollo económico de esta entidad. Hoy las mujeres son parte de la actividad económica. Así es que mi segundo comentario rescato lo que decía el señor Reclor. Hoy estamos haciendo equipo hoy estamos haciendo este tipo, jóvenes, mujeres, universidad, iniciativa privada. así es que eso hay que replicarlo y hay que explorarlo quisiera finalizar diciéndoles que este primer encuentro de mujeres y jóvenes empresarios no fue sencillo venimos de una época de pandemia donde la mayoría de las empresas están muy afectadas Hoy otros índices de inflación, eh, todos los números no son tan agradables como quisiéramos, pero es gracias a los y a las emprendedoras que podemos cambiar esto, que podemos generar nuevas fuentes de empleo, que podemos hacer tener una mejor comunidad. Si hay circulante, hay una diferencia y se vuelve un círculo virtuoso. Así es que los pues, visitantes si que en aquí, va a los pues, representantes, a los preguitados, la debemos, pues lo Muchas gracias y muy buenos días. Por el propio lado, hemos también tenido al presidente del Consejo de Água y Montaño de Misantán y a mis palabras. Al señor Don Carlos Ochoa. México, Misantán y Fresa. Michoacán nuestra gran tarea. Muchas gracias por la invitación a hacer parte de este panel. Muy agradecido por tomarnos en cuenta eh, el, la Asociación de Jóvenes Empresarios, la Asociación del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, a todos los presentes. Gracias por permitirme compartir este foro tan importante, que es el, la gran oportunidad de vincularnos las eh, nuevas generaciones con los no ya tantos. He tenido la oportunidad de participar en múltiples eh, consejos de vinculación en diferentes eh, universidades, y me complace ver viviendo tantas vivencias, tantas experiencias en cada una de ellas y en cada uno Donde quiero invitarlos, uno de esos programas, uno de ellos fue un verano en mi casa, que después del regreso, en vez de que estuvieron dos meses de vacaciones, formamos un grupo de trabajo y, y los les gustamos un presa de los con una experiencia dolorosa maravillosa cuando cada uno pasó eh, el regreso a clases a contar la izquierda de bueno inmediatamente todos ustedes que me quiero contar para el siguiente periodo vocacional porque quiero ser quiero volver a vivir alguno de ellos. O varios de ellos tuvieron a bien reaccionar y me cambio de carrera porque lo que voy no lo tendríamos tanto. Y empezaron a con es todo mundo y tuvieron la oportunidad de comunicar Entonces, el estar vinculando entre otras tantas cosas que ya tenemos oportunidad eh, cualquier día pudiéramos llegar a tener este tipo de, de contactos que es muy enriquecedor y parte del consejo eh, soy parte del consejo agroalimentario de México de los consejos agroalimentarios de México que nos preside el maestro Jacobo Cabrera eh, tengo el honor de presidir el consejo agroalimentario de Michoacán y nuestra tarea es ¿cómo, eh, vincular uno de esos Principales eh, actos que tenemos a, a bien con los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer con las nuevas generaciones? Y que me da mucho gusto, gente, que haya tenido a bien emprender este plan, este programa, ese trabajo que lo vas haciendo muy bien. Y estamos comprometidos a llevarlo a cabo plenamente en lo que podamos a, a apoyar. A ese grupo de jóvenes que espero que hoy, hoy son 80, 70, el día de, de mañana sean mil, dos mil jóvenes que estén integrados porque hay mucho que hacer. Michoacán eh, es un estado maravilloso, es el mundo en producción agrícola de los 32 estados. Eh, sus productos van a más de 100 países en el mundo vendiéndose en precio. ¿Qué vamos a hacer con la transformación de los alimentos y si no cumplen con los estándares de calidad? El sector empresarial está más en buena con el sector eh, primario, los agricultores. Muchos de ellos sin estudios, sin eh, posgrados, maestrías o doctorados. Algunos con escasos estudios de primaria o secundaria, sus productos ya andan eh, en el mundo entero. El sector empresarial creo que apoyados con nuestros centros académicos tenemos un gran reto y un gran compromiso y debemos, estamos creo que en el este tiempo de poderlo hacer y me gustaría que lo platicáramos, eh, rector, en próximos días o de tu equipo de trabajo si tienes si bien. Sabía. Creo que hay una tarea muy, bien, muy importante por llevar a cabo. Hemos platicado con el profesor, con el, el presidente municipal, el eh, ingeniero Alfonso, para rescatar en Morella un diálogo a que sea el centro de transformación de alimentos de Michoacán hay mucho producto que se queda en las tierras de cultivo porque no cumple con los estándares de calidad pero de, de, de tamaño, porque están un poquito vitales, de corto pero tiene la misma calidad de, de, de, de fruta que el que está en, en las condiciones, entonces todo eso hay que transformarlo hay que convertirlo en, en, en, en, en sopas hay que convertirlo eh, en bebidas hay que convertirlo en tantas cosas que se pueden transformar los alimentos desde mi experiencia en empresarial he tenido la oportunidad de visualizar grandes nichos del mercado eh, mi experiencia es la transformación de los alimentos de lácteos, de aderezos, de bebidas avanzadas. Todo ello me gustaría poderlo compartir. Eh, creo que tenemos un compromiso de, de dejarlo legal y con mucho gusto lo, lo haré si, si lo tomo en consideración. La ética, el sentido social y la misión educadora obedecen a una educación y hay que tomar mucho en cuenta la educación financiera estamos viviendo un mundo ya globalizado no y Michoacán no es ex excepción por lo tanto tenemos que prepararnos para esos embates el mundo ya estamos inmersos en ello eh, la, la, los costos de materias primas día con día se mueven eh, ¿por qué? porque el, el mundo está cambiando, así como las tecnologías que no les voy a decir, ustedes están más familiarizados con ellas. Eh, de tal forma que hay grandes oportunidades y desde los consejos agroalimentarios, como el Consejo eh, Agroalimentario de Michoacán, que es parte del Consejo de Coordinador Empresarial, queremos invitarlos a que sumemos esfuerzos. Y pues muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Ayer gracias a de presidente del Consejo de la por sus palabras. Gracias. a los y que las calificaciones, primero felicitamos a todos ustedes, a sus compañeros, a los organizadores de la por el producto, a todo el equipo. Un de nada, que, es, que ustedes in <laughs> El 34% de las productoras inversionistas en el campo son mujeres. Valentín que cambio es un tema fundamental, nos vamos a aceptar al mercado. El costo logístico de transportación de los alimentos es casi 40%. Entonces, en el análisis que hicieron. del estado del agua eso es importantísimo si se tiene que investigar qué hay en el mundo muchos de ustedes tienen chicas, tienen datos le encontrarán ejercicio en el primer encuentro es y la asociación de mujeres tiene